Periodistas, fotógrafos, productores, artistas y ciudadanos participaron en la primera jornada de trabajo de la Mesa Político-Estratégica de Comunicación que se realizó este martes 11 de julio en Puerto Viejo como parte del Diálogo Nacional convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. La inauguración estuvo a cargo del subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, Fabricio Ceballos, quien recordó que hace cuatro años Ecuador adoptó una nueva normativa en materia comunicacional que ha beneficiado a varios sectores de la sociedad. Sin embargo, explicó que se recogerán las diversas observaciones y sugerencias sin que esto implique retroceder en derechos.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 La mesa de comunicación abordará tres grandes temáticas garantías y derechos de la comunicación regulación y control y publicidad y producción nacional varios de los participantes expresaron tener amplias expectativas con respecto al diálogo en las diferentes temáticas eh, bueno me parece una iniciativa fundamental eh, más que todo porque nos estamos enfocando eh, en reforzar lo que ya hemos avanzado. Estamos eh, pensando la ley eh, no para desecharla a la basura, sino más bien para repotenciar y hacer que se apliquen las cosas que aún están pendientes. Eso me parece fundamental. Yo creo que la SECOM está haciendo un, un, eh, un trabajo importante ¿no? porque nos une a todos los sectores. Estamos creando una oportunidad, en un momento histórico para poder... Eh, mejorar eh, esta, esta, esta ley de comunicación para poder mejorar la comunicación eh, en el país y sobre todo que eh, tengan espacios los que antes no han tenido espacio. Nos permite conocer realidades que tenemos, temas económicos, temas estructurales, financiamientos comunicacionales, lo que quiere la, realmente la audiencia, lo que pensamos quienes tenemos un medio de comunicación, qué propuestas le planteamos al Ejecutivo, tras esta primera jornada de trabajo, se instalarán otras mesas de diálogo en Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.